La joven que le tiraron ácido del diablo en Tenares, que lamentablemente falleció, una vecina que la fue a socorrer, ella le dijo, cuídame a mis hijos que me tiraron ácido del diablo. Está pendiente que la fiscalía someta a estos dos que fueron apresados en tamboril y que eh, diga cuál es la participación porque lo hemos dicho nosotros que estos no son los, estos son dos eh, que simplemente han sido parte de, de este caso pero estos no son los dos autores de este hecho, entonces tienen que buscar a los que son y tienen que decir cuál es la participación de estos dos que están presos. Vamos a escuchar lo que esta vecina cuenta de ese momento. ¿Qué fue lo que ocurrió? Cuando ella salió de la casa, ella me pide que le cuide los niños. Me dice, vecina, cuídame los niños. Me tiraron ácido del diablo. Y yo me sorprendí porque me asusté. Y yo le dije, no, no te vayas, amor, espérate. Dame unos minutos. Me mando, yo estaba arriba en el balcón, me mando corriendo hacia la cocina. Y le tiró un refresco, y le dijo, no te tomas, tírate eso en la cara. Porque yo había escuchado que eso era bueno. Y así lo hice, me mandé rápido, luego yo bajé y entré hasta la casa. Porque pensé que los niños estaban dentro de la casa. Yo pisé todo el líquido que habían rociado, pero gracias a Dios, a mí no me ¿Qué te decía ella a ti entonces? No, él, él, con ella yo solo hablé eso, que ella solo cuando salió me dijo que le cuidara a los niños y luego yo le tiré el refresco. Pero ella no me dijo nada más. Ok, ¿qué hicieron después, luego entonces? Luego ella se fue a la clínica a la Santa a y de ahí yo no sé lo que pasó porque ella yo no estaba. Ok, solamente andaba una persona entonces. ¿Tú pudiste ver si andaba una persona? Solamente una persona. Que... Eh, cuando yo estoy arriba lavando. Yo solo veo un tipo con un casco negro, un pequeño sí. blanco y, y una flor en una mano. Yo lo estoy viendo desde arriba, pero solo veo que sube y baja, pero no no puedo decir nada ni pensar nada raro porque lo que yo pensé fue, bueno, le mandaron flores al amor. Fue lo que llegó a mi mente, porque otra cosa no podía haber llegado. Pero sí, cuando ella lanzó el, el grito, cuando le rociaron el ácido. Nosotros todos nos asustamos a hasta al frente, a ver qué pasaba, porque se hago desesperante. Pero cuando ya yo salí, ya ella había entrado y luego que quería salir porque me dijo. Entonces yo, como le dije, le di el refresco para que se lo tirara en la cara. ¿Qué esperan ustedes como vecinos de las autoridades? Justicia. Que se haga justicia, que no queden puros. Porque ella era una persona demasiado buena. Todos queremos justicia. Bueno, Estoy contento con todo eso. Buenos días, Camilo. Buen día. José sea, Manuel. Wilson eh, amaneció contento hoy, ¿sí? Sí. qué tú crees o sea, que sería que amaneció acompañado? Sería que te no lo dejaron dormido, vas de la cama hoy. Ah, ¿quién? No, yo, yo su pareja. Ok. Digo yo. José eh, sea, Manuel. Eh, oye, José Manuel, con respecto a esa muchacha, a la de Henares. Sí. Se dice, tú sabes que aquí es que te llegan todas las informaciones Primero, por eso es el número uno. Fuente extraoficial, que la persona que le mandó hacer eso, echar el ácido, fue la misma persona que le mandó a matar al esposo en Nueva York. Ok. Se dice, tú sabes, extraoficial. Un tal Freddy, dijo ella. Exactamente, que era un señor que siempre vivía eh, eh, eh, Molestándola, tuve o y vivía como frustrado con ella. Y el esposo de ella, porque lo mataron en Estados Unidos, y ella vino para acá, fue pues, después que lo enterraron, y esto dura unos días para, tú sabes, para votar el, el golpe, como dicen, y ver lo que le pasó aquí. Entonces, eso es lo que se dice en versiones. Pero que si hay versiones, es eh, bueno eh, eh, investigar, ¿verdad? Exacto. Exacto. Entonces, eso es lo que se dice, José Manuel, de ese caso. Ok en cuanto a, a a los allanamientos y eso ah pero excelente José Manuel, eso es lo que estamos esperando hace mucho ajá sí, eso es lo que yo quiero que se haga hace mucho pero que nada más no se haga en la sociedad civil, también no se haga en la justicia, José Manuel ¿oíste? ¿cómo en la justicia? sí, sí, que hagamos un cambio que, que hagamos una profilaxis en la justicia también porque recuerda que aunque haya hay muchos delincuentes Civiles en la calle, hay muchos delincuentes también escondidos que son los que, los que están eh, eh, eh, para para poner el orden y para hacer justicia, y son más delincuentes que muchos que andan por ahí delinquiendo. O sea que es bueno que, como dice la monjita, hagamos todo. Y para contestar a Wilson que me dijo los otros días: Ah, que con el PLD, pero Wilson sabe y sabe que bueno, o sea, yo nunca he sido PLD, tú no me conociste a mí PLD, ¿verdad que no? No. Yo nunca he sido PRDísta, yo siempre he sido PRDísta. Desde que nací, todo el tiempo solamente he estado una sola canción, PRD. Cuando se dividió PRD PRM yo siempre estuve, estuve porque ya no, soy, ya no estoy en política, siempre estuve con el Ernesto al lado más nada, ya que yo nunca he sido PLDista, Yo yo era eh, anti-PRDísta. Yo lo que no estoy con lo malo, yo siempre voy, no importa quién lo haga, yo voy con, con la justicia y con, con las cosas bien hechas. Y voy a decir lo malo de de quien sea a que sea mi a presión de lo mío mi hermano mi padre madre que sea si está mal está mal ahora si usted usted lo hace bien y usted es enemigo mío yo lo voy a decir que usted lo está haciendo bien así es Sí, de manera que a wilson wilson está muy contento hoy quizás es parte de eso de su allanamiento Ajá. y se aprobará según más. ok sí, o sea que, pues, esas son su vez, y pertenece ahí a ella cuando venga a ver yo creo que a wilson lo van a poner aquí como fiscal bueno. Sí, okay. Pero nada, no, si lo ponen ahí, no, no sabemos nosotros, porque imagínate, amigo, nosotros. Exactamente. Sí, ok, hermano, cuídate y me voy. Ok. <risa> no, no, no, no. Dice mi hermano Tunto que tenemos un presidente serio, que es para afuera que va el que lo haga mal, así es. Eh, tenemos esas declaraciones del presidente Tunto, eso va ahora. Vámonos con ese próximo post, señor director. Juan Maldonado Castro, el titular de Comunidad Digna, un funcionario de este gobierno, otro más, fue apresado en los ayuntamientos de ayer. Juan Maldonado Castro, este que ustedes ven a mano izquierda, el director de Comunidad Digna, Comunidad Digna, es una empresa, una institución perdón, del Estado que pertenece a la presidencia de la República, a lo que tiene que ver con los programas sociales. Bueno, pues el director ejecutivo, Juan Maldonado Castro, es uno de los que fue apresado en el día de ayer, acusado de formar parte de esta red de narcotráfico una de las redes de narcotráfico más grandes del Caribe. Se dice que esta red de narcotráfico, entre los años 2016 y 2019, llevó a Estados Unidos más de 5 mil kilos de cocaína. Más de 5,000 kilos de cocaína, incluyendo el alijo que se decomisó en Puerto Rico, que fue el más grande de la historia de Puerto Rico, en el que este muchacho, este que vemos aquí a mano derecha, Juan José de la Cruz Morales, eh, fue apresado en el, en el 2013 por ese alijo de cocaína. Vamos a ver entonces los los detalles de estos acusados. En el Bajo Mundo, este señor, vamos a decirle así, no, no, señor director, déjeme ese, sí. En el Bajo Mundo, eh, Juan Maldonado Castro, este que era el director de Comunidad Digna, este funcionario, a él le llamaban Marcial o el líder, en la red de narcotráfico, así era que le decían a él, a Juan Maldonado, Marcial o el líder, más de 60 fiscales realizaron en la madrugada de ayer y durante todo el día, porque incluso los, los allanamientos de aquí de San Francisco se hicieron anoche, el de la estación Texaco Quisqueya, la antigua Texaco Quisqueya. Se hizo eh, ya muy entrada la noche, 8 de la noche, se realizó ese último allanamiento aquí en San Francisco de Macorís como parte de nueve provincias del país en las cuales esta red de narcotráfico tenía eh, bienes. Lo que se hizo aquí en Macorís, para los que especulan, no, aquí no hay nadie que tenga que ver con eso sino que esta red de narcotráfico que dirigían estos muchachos, los de la Cruz Morales, esta red tenía, había comprado nueve provincias del país, habían comprado bienes, sobre todo estaciones de combustible, eh, dealers de carros, tenían una serie de negocios legales en la que lavaban el dinero, según este expediente, estos muchachos, eh, fruto de esta, de esta red de narcotráfico. Dentro de los encartados está Juan José de la Cruz Morales que dicen, dice la, la, la DNCD y el Ministerio Público que era el jefe de esta red de narcotráfico. A Juan José... A este muchacho, que es el líder, Juan José de la Cruz Morales, le decían, Wandy, Wander, W, el michero, el hombre o el don. Todos estos alias lo tenía él en la red de narcotráfico. Este que dice el Ministerio Público, que es el jefe, Juan José de la Cruz Morales, conocido como Wandy, Wander, W, el michero, el hombre o el don. El prontuario de este muchacho es largo. Eh, ese muchacho tiene antecedentes bien largos. Desde el 2013, él, en el 2013 él lo apresaron aquí con una nevera de esa nevera portátil llena de dólares, y un juez lo puso en libertad, más de 400 mil eh, dólares, y un juez, el juez José Duvergé Mejía, lo puso en libertad porque supuestamente no habían, las condiciones en que se apresó no eran las correctas, y lo puso en libertad. A este muchacho, con, ese, con esa imagen que ustedes ven ahí, en el 2013, aquí lo, lo, puso, lo puso un juez en libertad. Ese, ese nombre de ese juez anda por ahí, ¿verdad? Para que se sepa cuáles son los jueces que hacen las cosas correctas o no. Él, en Puerto Rico, fue repatriado <risa> y enfrentó una acusación muy grave. Su hermano, Juan José de la Cruz Morales, estuvo involucrado en el decomiso de 1,786 kilos, que es el que le decía antes que es el decomiso más grande que se ha hecho en Puerto Rico de droga, 1,786 kilos, que le fueron incautados en Puerto Rico. O sea, esta es una red tremenda en el 2016. En el caso de Juan Maldonado Castro, eh... Fue diputado por varios periodos este, el, el funcionario que inmediatamente el presidente de la República lo suspendió en el día de ayer, eh, mediante el, el decreto 4108, el presidente de la República suspendió a Juan Maldonado Castro como director ejecutivo de Comunidad Digna. Él fue varias veces diputado. Y ahora mismo su esposa también es diputada. Actualmente la, la esposa de él es diputada por el Partido Revolucionario Moderno. La esposa también de este, de este muchacho también es diputada. Vamos a ver, señor director, en el 4A, vamos a ver parte de los allanamientos y de las incautaciones que se hicieron ayer en Santiago vamos a ver pr primero parte de estos allanamientos de los de Santiago este resumen Mi hermano Tuntomina eh, estará feliz con esta declaración del presidente que dijo que no hay vacas sagradas en este gobierno y que todo el que haga algo lo va a pagar. Sin lugar a dudas que esto no es una declaración del presidente, sino un hecho. Porque ¿cuántos van? Diputados, funcionarios han caído presos.